Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Poderes, este espacio en los que cada semana hemos estado hablando de temas para conectar de manera consciente, responsable y espiritual. Temas que nos ayuden a, a transformar nuestras perspectivas y, sobre todo, a darnos este espacio de pausa a mitad de semana para saber hacia dónde vamos. ¿Cómo estás? Sigue, invita a... Y comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Suena la campana en Instagram, en Facebook y en YouTube para que te lleguen más notificaciones cada vez que uno de estos videos o alguna de mis publicaciones se muestren en tu, en tu, no sé cómo decirlo, <ríe> bandeja de notificaciones. El tema de hoy es el poder de gestar nuestras emociones. A lo largo de estas cuatro semanas he conectado con la conciencia colectiva de la energía materna. No solo de ser madre, sino de la energía materna. Y creo que la energía materna es un espacio en el que a todos nos es familiar. Ya sea porque tú eres una mamá o porque todos hemos tenido una mamá. Entonces, este espacio en específico ha sido justo conectar con esto. Vamos a empezar como un recap rápido. Empecé con el poder de la Gran Madre Divina y creo que fue increíble conectar con eso. Hablamos de los arquetipos divinos del... De, maternos o de la gran madre. Luego tuve, hablam, tuve, bueno, tuve una gran invitada que fue Patti Cerdán, en la que hablamos de la maternidad espiritual. La semana pasada hablé de nuestro hogar cósmico y de nuestra energía materna reflejada en la astrología por la luna. Y hoy quiero hablarte del poder de gestar nuestras emociones, nuestras intenciones. Uno de los primeros programas de los que saqué a la luz fue manifestando poderosamente y es un programa al que le dediqué muchísimo tiempo de estructura y de producción para que pudiera vivir en este, en este entorno digital pero que además realmente pudiera ser poderoso y de impacto hacia las personas y me parecía importante retomar un poco estas raíces y Compartirlas contigo, porque creo que no he hablado mucho tampoco de intenciones y de manifestación desde hace, desde que empezamos. Siempre o cuando buscamos o queremos manifestar algo en nuestra vida, sea por la razón que sea, sea por necesidad, sea por decisión, sea porque la vida ya nos haya puesto algo en, en, en, en frente y tengamos que tomar una decisión, es común que nos enfoquemos en el resultado. Más que en la intención. Nos enfocamos en lo que queremos porque lo vemos ahí en la meta, pero no nos damos el permiso a veces de, de ¿para qué voy a ir hacia ese lugar? ¿Para qué o con qué objetivo me quiero encaminar hacia ese lugar? ¿Cuáles son los beneficios o cuáles van a ser las recompensas si me encamino hacia ese espacio? El resultado, digamos que es el qué. Y la intención es el para qué. Si realmente queremos enfocar nuestra vida como si fuera una lente de cámara, de las antiguas, no la ahora de los smartphones, aunque lo puedes hacer en los smartphones, más allá de los objetivos, hemos de enfocarnos y es más importante enfocarte en tus intenciones. Ya lo dije en, en algún momento de estos lives, a ver, déjeme regresar a mi archivo rápidamente. No, creo que no. No ha hablado de esto. Miren, no he hablado de esto. Y entonces, dicho esto, pues vamos a... Como no he dicho anteriormente, eh, cuando de definimos un objetivo... El objetivo, de hecho, para tomar el ejemplo más fácil, es como los objetivos SMART. Y los objetivos SMART tienen que ver con un acrónimo de que es específico, medible, alcanzable, SMART, eh, temporal. y La R siempre se me olvida. Entonces, siempre un objetivo eh, son temporales son muy específicos, relevantes. Eso significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Estas son como las características de un buen objetivo. Y un objetivo, en resumidas cuentas, independientemente del modelo que usemos, es que es medible y que es específico y que es temporal. Por lo tanto, lo alcanzamos una vez y el objetivo se ha, cu se ha cumplido. ¿Qué pasa después? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, es importante conectar con una intención. Pero antes de hablarte de lo que es una intención, quiero hablarte de, otro, de, otro, de otra definición u otro concepto que es importante distinguir, que es un deseo. Un deseo es algo pasajero. Eh, busca satisfacer algo, ¿ok? Y una vez que satisfaces eso, se disuelve también. Es totalmente pasajero, incluso a veces el deseo surge y si no se satisface, también se disuelve. Entonces, ¿en qué se diferencia una intención de un objetivo y de un deseo? La intención se, de, se diferencia porque hablamos de una guía de vida, como una pieza dentro de la brújula de nuestra vida. Es aquello que nos guía, es aquello que nos mueve, es aquello que nos da claridad hacia donde sea que nos hallamos o queremos dirigirnos. Algunas preguntas que te pueden funcionar para empezar a formular una intención en tu vida pueden ser estas. Hay muchas, pero quiero hablarte de estas en específico. ¿A qué me estoy aferrando que necesito soltar en este momento? ¿A qué me estoy aferrando que necesito soltar en este momento? ¿Qué es lo que más me importa en mi vida? ¿Qué es lo que más me importa en mi vida? ¿Qué miedos me gustaría soltar? ¿Qué miedos me gustaría soltar? ¿En qué he renunciado que me arrepiento de haberlo hecho porque aún es importante para mí? ¿A qué he renunciado? que aún me arrepiento y que es importante para mí, y que aún es importante para mí. ¿Qué necesito cambiar en mí para convertirme en lo que realmente quiero ser? ¿Qué necesito cambiar en mí para convertirme en lo que realmente quiero ser? ¿Qué es lo que más anhelo en mi vida? ¿Qué habilidades tengo, pero no estoy usando, que pudieran mejorar mi vida? Estas son algunas de las preguntas que pueden definir tus intenciones. Y no se trata de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, cuál entrevista. No, no es una encuesta. Es la conexión y la formulación de tu guía de vida. Puedes usar alguno de estos ejemplos. Puedes poner unas preguntas sobre la mesa. Lo más importante es que a ti te hagan sentido. Si tienes alguna otra pregunta, escríbeme, me encantaría leerla. ¿Cómo poder...? formular una intención en tu vida. ¿Cómo poder formular una intención en tu vida? Y te voy a hablar más bien de lo que no hay que hacer, porque lo que hay que hacer, pues, lo vas a ir entendiendo en el proceso. Te di algunas preguntas que te pueden ayudar a detonar esto. Lo primero es que no uses palabras negativas. Evita usar el no, nunca, no puedo. Porque a veces decimos, eh, nunca tengo dinero, entonces sí quiero dinero. O no tengo pareja y quiero una pareja. Y entonces estoy enfocándome en eso negativo y no en lo que realmente quiero. No uses palabras que expresen pérdida como deshacerse, rendirse, querer, dejar, de, de tener, abstener, evitar. No quiero deshacerme de algo, de mí. Quiero dejar de ser bla. No, esa no es la manera para conectar con una intención. No es dejar de ser. No es deshacer, no es algo que te evitar, por ejemplo, o eliminar. No quiero esto. Seguimos hablando de palabras negativas y no uses palabras que impliquen querer. Cuando quieres algo implica o inconscientemente implica que lo quieres porque te está faltando, ¿ok? Es, no es yo quiero dinero o yo quiero una pareja, ¿ok? Ponlo en presente como si ya estuviera sucediendo. No uses palabras para describir lo que quieres cambiar. Las palabras que traigas a tu mente, que, traiga, que traigan a tu mente el problema e, y de manera negativa, que estás tratando de cambiar, no deben ser usadas en las intenciones. Entonces, no es eh, como, no quiero salar, no se trata solo de, por ejemplo, quiero salar mis deudas. Sí. ¿Pero qué quieres tener en específico? No solo es eso que quieres cambiar. No solo es saldar tus deudas. No uses palabras comparativas. ¿Ok? Evita comparar lo que quieres con lo que no quieres. Las palabras como más, mayor o mejor deben ser usadas si describen más de lo que realmente quieres obtener. No se trata de quiero tener una mejor salud porque es, mi salud es mala. Sino... Quiero tener más salud porque en este momento yo me siento saludable y quiero tener más de esta salud. Yo quiero tener más flujo de efectivo, no porque en este momento no lo tengas, sino porque quiero que fluya más. ¿Ok? Todo depende desde el lugar en que lo hagas. Tampoco uses palabras como tratar. No quieres tratar de manifestar tu objetivo. Quieres que suceda. Entonces, no es quiero o trato o intento o voy a intentar o voy a tratar Trata de eliminar eso. No intenciones para otras personas. También esto es muy importante. Si estás intencionando sobre una situación que incluya a otras personas, tu intención debe ser siempre acerca de ti y cómo tú puedes mejorar tu propio involucramiento, tu propio papel o rol en esa situación. No puedes empezar a intencionarte, por favor, que se le quite lo mensa a esta persona. Por no decir otra palabra más mexicana. Eh, no puede, por favor, eh, que él se dé cuenta de que esa decisión que está tomando no es la correcta. Esa no es una intención. Más bien es, bríndame a mí lo, lo, los fundamentos que puedan acompañar a la persona a que pueda tomar la mejor decisión para esa persona. Y voy a estar en total disposición de aceptar la decisión que tome, por ejemplo. ¿Ok? Existen muchas maneras en las que puedes intencionar, pero lo importante es que a ti te hagas sentido. Resumiendo, no uses palabras negativas que expresen pérdidas, que impliquen querer o tratar. No uses palabras para describir lo que quieres cambiar o que comparen y menos intencionar para otra persona que no seas tú. Definir una intención requiere práctica y requiere tiempo. No es como... Hacer la lista del súper y ya me falta esto y listo, ¿no? Trata de que conectes con ello, más bien, se trata de que conectes con ello, de que te des un espacio, de que realmente conectes con lo que realmente quieres. No solo con el objetivo final, no con la meta, sino con el para qué quiero hacer esto. Para qué quiero transitar ese camino, para qué quiero caminar este espacio. Porque de todos los caminos y de todas las posibilidades y de todas las opciones, yo quiero ir ahí. ¿Qué es lo que me mueve a irme a ese lugar? ¿Qué me mueve a enfocarme a ese espacio, a ese punto y a ese horizonte? Entonces, esto requiere de práctica y requiere de tiempo. Es un proceso. Intencionar requiere un proceso. Por eso se llama este live el poder de gestar nuestras intenciones. ¿Por qué es eso? Es gestarlas. Es Darles este espacio de gestación, de verbalizarlas, de marinarla, imagínate que estás cocinando algo, de dejarla reposar y observarlas, e irla observando, y como si tallaras algo a mano, o como si hicieras algo como una obra de arte, requieres tiempo. No es algo que definas en un clic, no es algo que traes los dedos y aparezca, como te decía, no es como tener... Eh, escribirlo como en un tweet o en una publicación o en un whatsapp requiere tiempo y requiere tiempo a veces de desconectarnos aquí para conectarnos aquí y conectarnos aquí entonces una vez que a veces definas tu, tu intención también cuando he acompañado a personas para hacerlo llegan puntos en los que eh, es necesario a veces ajustar algunas palabras acortarlo, modificarlo, agregarle o incluso eliminarle cosas. Y es válido. Va a llevar su propio proceso y tú vas a darte cuenta de cuando esa intención se sienta ligera y te motive y conecte contigo y digas, eso es. No se trata de hacerlo de manera perfecta. Ese no es el objetivo. El objetivo es que realmente te haga sentido a ti y con lo que realmente te sientas en conexión y en alineación a eso. Inicia a veces con algo cotidiano que puede brindarte confianza de tu poder creativo. Esto también es importante porque esto te puede empezar a generar autoconfianza en ti y desde ese lugar puedes decir, ok, sí puedo, sí lo estoy logrando, ok, ya me doy cuenta de que sí tengo el poder para hacerlo y lo voy a continuar haciendo. Por ejemplo, Puede ser que mientras te estés bañando, defines una intención para tener un día productivo, un día tranquilo, un día en paz, un día en armonía, un día en, con salud, un día con los que puedas seguir o continuar celebrando la vida con quienes estén en tu hogar y en tu casa. Cuando a lo mejor enciendas tu auto para salir a hacer lo que requieras hacer afuera, Puedes definir una intención para llegar seguro a donde vayas o llegar segura cuando regreses. ¿Okay? Antes de dejar tu casa, puedes definir una intención para ser de ayuda a alguien hoy, para ayudar a alguien, para cuidar a alguien, para procurar a alguien. ¿Okay? Antes de tomar un examen, por ejemplo, define una intención para recordar todo lo que has estudiado. Estos son algunos de los ejemplos que puedes hacer para comenzar a intencionar. ¿En dónde a ti te gustaría intencionar? De manera cotidiana y empezando con una intención pequeña y poderosa. Cuéntame, también quiero leerlo. El punto es que intenciones diariamente y, observas qué y que observes qué sucede y cuéntame qué pasa contigo. Intenciona diariamente frecuentemente y conscientemente. Y que observes qué sucede y cuéntame, ¿qué pasa? Quiero invitarte a un taller que voy a dar de manera gratuita, que es el taller cero de, en realidad, es una masterclass de dos sesiones que se llama Intencionando Poderosamente. Si te interesa, inscribirte de manera gratuita y saber más información, escríbeme por inbox o mensaje directo y te digo de qué va, ¿vale? Ahí estaremos trabajando en cómo formular mejor nuestras intenciones y cómo empezar nuestro camino a manifestar lo que queremos. Nos vemos la siguiente semana. Y si este mensaje resonó, sígueme, invita y comparte a quien pueda servirle. Y puedes ver los demás videos. Y seguirte echando un clavado con esto. Continúa viendo los videos en YouTube, Instagram o Facebook. Soy Osvaldo Casares Estos Poderes. Y nos vemos la siguiente semana. Que además, todo el mes de junio voy a tener grandes invitados para conectar desde un lugar de diversidad, inclusión, amor y espiritualidad. Nos estamos viendo.